Bueno, pasada una hora, la temperatura ambiente es de 8,4 8,3 grados, y vamos a, a chequear la temperatura de los botes en el interior de cada, de cada prenda, conforme a la numeración que antes indicábamos. Voy a cortar para utilizar ambas manos. Bueno, este es el bote testigo. La temperatura estabilizada aproximadamente en 26,4 ahora iremos comprobando la temperatura de cada muestra en el caso de un bote 1A 34,9 lo iremos haciendo con todos los demás y lo iremos apuntando Seguimos chequeando Por ejemplo el 3B, o sea, eh, la manga del, del Primalot 34 con 2 Bueno, testeados ya todos los botes Al cabo de una hora Me caches a Bueno, a ver si se ve. La diferencia entre un plumífero y un simple jersey de lana es de 4 grados y medio. Seguimos la prueba otra hora más, a ver qué tal sale. Y volvemos a colocar las botellas en pecho y mangas conforme al orden establecido. Otra hora más de espera. Con todo el trajín de sacar las botellas, medirlas y demás, pues han pasado casi 20 minutos. Así que repetimos la prueba a las 10 y 20. Esperaremos hasta las 11 y 20. 11 de la noche, la temperatura ambiente es de 8,1 grados. Vamos a, a chequear cómo andan las temperaturas de las muestras. Han pasado dos horas. La temperatura es de 20,4 en el caso de la botella 3. Y ahora iremos chequeando el resto de botellas según lo hemos venido comentando. Bueno, pues, al igual que antes, para comparar, el de bote 3, que es el eh, Pivaloft, tiene 30 grados. Bueno, y la última lectura que corresponde al Jersey y la Cost es de 24,8. Con lo que el resultado tras dos, dos horas... ¡Ay, qué valor! tras dos horas es este. Bueno, a las doce y media han pasado tres horas y media de la prueba. Vamos a ver cuál es el resultado final. Pasadas 3 horas y media, la temperatura ambiente es de 8 grados y medio, y como en las anteriores ocasiones, pues vamos a evaluar la temperatura de las botellas que hay dentro del pecho y de las mangas de, los, de las prendas de prueba. Vamos a ver. Bueno, tras 3 horas y media, eh, la prueba terminada, la temperatura es de 15,4 grados en el caso de la botella testigo que ha estado en intemperie sin protección alguna y ahora pues vamos a ir viendo las temperaturas de las diferentes prendas la resumiremos en una tabla como referencia Primalov marca 26,8 grados después de 3 horas y media de prueba y finalmente tras 3 horas y media el G6 de lana y algodón tipo Lacoste tiene 20,6 grados, con lo cual el cuadro final es este.